Increíble que nosotros veíamos al AK-25, No, pero qué culpa tengo yo que se parte del juego, men. Ves, carajo. No, y ahora estamos muy bien, el... Épico. Y yo vale, el... le di al ak Mira, se cayó. Se cayó. Ahora sí se cayó. Bueno, ah, ahora que esto se cae la pica. Le así. Bueno. ¿Y cómo, y cómo, ¿y cómo va, va su, día, ¿Y cómo va? ¿Hablen otra cosa que no se ha Todo bien, todo ya, bien. Ya, ya volvió, no me importa tu vida. Ya, no, coj***o. Déjame no, me tire la, la... Creía que estaba... Tú lo que te mereces, un hay que dar por un ojo. Está Sí, <risa> Y me maté. ¿Con qué tú hablas aquí? Ah, no, se le cayó. ¿Qué es lo que me está hablando? Es igual <ríe> que Álvaro. Que no se te vea eso. Que Álvaro de pronto se va a las 100 y empieza a gritar. ¿Qué? Se... Álvaro se mira al espectáculo. ¿Es en serio? <ríe> Voy a hacer el suicidio, pero... No, no. No ofende eso que dijiste. Ah, se Ahora que pregunte, se enteró y dice que qué pasó con los horrores. ¿Qué pasó con los horrores? Papá, el de que el de Mawada se me un tanque antes. Sí. Ah, fue porque me ayudó a entrar mi primer 10GNS de legal. Qué malo era, papá. Ojita, tranche, dice que qué pasó con los horrores. Dice que qué pasó con los Es culo cool. no paga no. para la esquina. Es culero, no paga no, para la no. esquina. ¿Qué pasó con un rollo y qué pasó con un Mira, tírate y te prende. Que te tire y, y, y tienes que intervenir. A que tú no tienes huevo. Espérate, espérate todavía. Espérate. Ya, ah, mira, mira ya, mira, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos, vamos. te ralo. Y te prende aquí. vamos. vámonos. Tírate con boda si lo tiene. Hércules, señalame a mí. Hércules, señalame a mí. 10 pesos que se, muere, Hércules, Hércules, dale. Tírales, tírales. Una que se muere, va. Hércules, dale, tírate, Una sarronita que se muere. Hércules. Hércules. Tírales, tírales, Una tírales, que se muere. <risa> Vamos, lo voy a ¡Tírate! Dame. ¡Tírate! Vale. ¡Ay, lo siento, Hércules! ¡Dale! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Dame! que no! De pinga, No, no. Ya no, o sea. te grabé para que te caigas y no que te caigas te que te cae se no. No, se cayó me. ¡Uy, no va a caballero! es! ¡Esto es! ¿Tú es! y no lo grabé, paré la grabación y, y vamos se cayó yo dije, fuera como coja a Hércules para las cosas, para que se caiga y grabarlo y subirlo para el grupo y no se cayó viste que Hércules que desde abajo también pueden intervenir dice Carlos que es que, que, que está muy difícil de hacer mentiras chico puede ser que te he echó a encontrar un teléfono en hielo y te quedas en y te voy para abajo sí. Dale, vamos a hablar de esto, esto pónganse en serio. Pónganse en serio, caballero. Ah, en Mawash me va enseñar a enseñar la tranquila a mí. Vamos, a Tu canal edited. Hey. Ustedes, ¿qué es? Jejejeje <risa> Álvaro, a que diga, Estremi. Estremi, no te pongas tan adelante, yo, sí, es. que otro creo que adelante a por... Te voy a pa' Se cayó. No, para la pinca, ya. Se cayó. ahora Se cayó el serbe. Estás bien quieto, hijo. No, si es una coma que da. Ya, a ver. Me muero. ¡En la ¡Ah, que Enchi, hey, enchi, hey. te va todo, no, a la vida, quítame el silencio sale sí. Eh, tengo que darle Mira, lo menos el agro, reping, este mi agro mira. Oh, ¿En qué coja? que ¿Qué coja ahorro no sé si se tiene no que Ni se dice. ¿no? Mala. A ver, Fure, tú se la jugabas? a Una pregunta seria, ¿eh? La bolita, simplemente. Vamos a EL vamos a EL vamos a ver, el a ver, vamos a ya Vamos <tose> wow, todo el mundo para la rap en la estrapa, cogerla, estrapa de cacha, rompen ahí viene profanar, profan, no aléjense, profan, aléjense, sí. aléjense que viene profanar despica oye, ni, oye, que bien se ha cerrado aquí, bro. en 5 segundos. Aún se está recado. Bueno, o sea, aún no está listo. también. Vamos, capa, raro. Trapa ahí, el cacho. El borde, ¿no? Que el borde. Va a faciar. Ya, Vamos. loco Quédense, Ah, Voy otro lado, va, Vayan para, va, va, acá. aquí conmigo, todo el mundo conmigo Ay, Dios mío, ¿qué de Ah, Watson se le pone a ver No, no venimos ningún porque me muerto. Por algo si lo pueden revivir, hacer mira revivan que aquí no revivan, no lo revivan. No coge Cógelo, este tú, coge este tú. Frontalmente punter, coge bolita, corbulito, puntera puntera. Coge, coge ahora. Oh, oh, ¡Cómo es que ah, no, sí? eh. no cuando lo también! que lo volví también! ¡Sí! Puntera, disparo silenciado de él. Cariale. Cariale. Profanáis. Profanáis, aleje ese. Se murió esta gente, se murió esta gente, dime tú. Dios, no, trazazo, familio, para la pinga. No, no, no, claro. Claro que tiene que morirse de arquero. Se va a morir este adentro, loco. Revíame druilla, druilla, revíame a mí. ¿Qué se va hoy? Casi. El otro. Saludos. Sedes, tarugo lo de la venga la que atrás. Ahí, ahí. No, bien. ¿Qué eso, hace? Que salga de aceite Te esta no me jodas. Profanal. Profanal, eh. Estrella, loco, rápido. Ariel, a Tú Ustedes mueven al bú de los espíritus a eh? No sé, sí, ahí es mi hija de pinta. Pero porque no te te me, ¿Me tienes profanada, profanal Ya el voz es como el de ahí. Me tienes profanada, a mí, que quedo, me quedo para arriba, profan. Después de eso, Después. no, no digo eso. Que vienen sangra en espíritu, vayan este no es a hacia los muebles de los espíritus, ¿por qué hacen eso? Eh? No, no, evet, no, no. a yo vi que a lo movió, yo lo moví, para que no me criticaran. En 25H no van a bajarme, ¿eh? 25H no van 25 a no? ustedes vieron que bien salieron las Valkyrias. ¿Sí? Oye, no, yo creo que quiero, me... este, eh? quiero saber. Quién tanqueócebo, quién tanqueócebo para sebo para boca. Yo, yo y a ver, no, no, no, tú cállate. No, no, no, no. A a bello, bello. En la primera aquí, aquí, sí, Lo posicionaste bastante bien como en el video que vi. Estás en capa, te voy a coger el culo, güey. Pero que Oye. puse la, la primera banquera, la puse yo, me salieron bien. Y a las otras dos fue a Benji. no fue la posición del bocino de la gente, No, no, la posición, los bueno, no sé si lo hizo por eso, pero <risa> está, no estaban en medio, estaba por el círculo que yo expliqué. Oye, yo lo que quiero saber, así es como tiene que, que salir aquí, güey. ¿no? Yo lo que quiero saber es dónde el boom en el DPS. Agua. ¿Ya en el 10? ¡No hables de 10! ¡Papá! Papá, Oye, mira, a ver, a ver. ¡Papá! ¿Cómo te mató? ¿Qué ¿Qué ¡Papá! ¿Tú no viste que el tipo estaba más grande que ¿Qué? Jesucristo? Mira, no quiero en verdadera de los ariales, porque en el... en el DCS anime también estoy en primero. ¡Ven el dios! Eh? ¡A la fina! ¡Rantro! Voy a llevar ¡Rantro en cuarto! ¡A la fina! ¿Verdad que estoy dando duro, ¿eh? Sí, está dando duro. A la a la ¡Rantro algo, en a la cuarto, ¿eh? Dando maceta. Pues el antro, mi respeto. Pensaba que era José tu pero no. No, no. Me miraba al mundo, me metió para allá y me ti te gané en espíritu. Te gané en daño espíritu. Ya que ahí se metes. ¿Cuántas explosiones hubieras hasta ahí metiste de 100k seguro? Chaco, si los espíritus son uno solo, viejo. Espíritu por eso. Yo pensaba que era con los que caían. ¿Eh? No, no, no. Mira, en Valkyria. Mira, en Valkyria. Yo no sé por qué le he estado echando tan duro en Valkyria. Mira, porque es daño explosivo, ¿me entiendes? Rápido, los míos reapeste de peste después, ¿verdad? ¿me entiendes? Así. Pero que ir ahí. Pingue, borre eso. Chico, dirá Balmon que borre la escama y... vamos y... regalamente, Barrio, loco. Sí, pero en, pero en cuanto a él tiene la celeridad, ¿qué ítem tiene él? ¿Quién? El PRI ¿Te quedaste intrigado? Intrigado. Pero... Está cool pero full en qué sentido full? Está completo. Dice que ese profama está maco. Más... Yo también estoy heroico completo. Tanga. Tenga, el tenga. <risa> el el tenga. Pues tenga. Oye, yo tengo repaso aumentada tengo... para pegar las redes y me contaste. Si no puedo darle bien. Ay, profan, vamos, vamos a hacerle la bromita de allá que se siente solo. Sarte, sarte. <risa> Mira si las Valkyrias salen en el 25 heroico así pipi ¡Mira esto! ¡Ay que muy Yo quiero la masa esa, yo quiero la masa esa Sacando un ludo, un ludo Manco dime cuánto tú tienes la celeridad Ah, es que yo quiero la masita borre. esa Viste ya, ah, pinte La bueno. primera la ¿viste? ¿sí? Voy a borrar junto para la pin. Te ha tirado el pelo. Mira, priese full.